Ustedes no les ha pasado que quizás quieran escuchar ya sea su mejor música, ya sea ver la mejor película O quizás están en la onda de los videojuegos, están así como que bueno, pero es que yo necesito unos audífonos Que de verdad sean exactos para lo que quiero, pero que a la misma vez me funcione para todo. Qué complicado, muchísimos, muchísimos modelos de audífonos existen en el mercado miren, hay unos muy profesionales pero ay, es que se le va la batería rápido hay otros, bueno, es compacto, chévere ay, es que el conector no es el que va compatible con lo que yo voy a usar y yo tengo la oreja muy grande y, y se me cae hay otros, wow, sí, para, para videojuegos, wireless pero es que aprieta mucho yo tengo la oreja muy grande aquí ay no, este este no y muy caro ah estos son, ok, al parecer ay, pero es que no me da la calidad de, de, de sonido que, que yo necesito, no yo necesito el día de hoy alguien que me recomiende unos muy buenos audífonos que me van a servir para muchísimas cosas así que eso de lo que vamos a hablar el día de hoy cuál sería esos audífonos que te pueden servir para todo y hoy tenemos otro invitado estrella vean adelante su recomendación adelante Sebastián Moreno Hola a todo el mundo, yo soy Sebastián Moreno y hoy vamos a ver un nuevo par de audífonos para Alo Tips bueno um, aquí está eh, la caja para el headset de gaming bueno se puede utilizar para otras cosas les voy a explicar ahorita Ah, bueno nos dio una amazon gift card $20, nice bueno no lo limpamos que bueno tenemos aquí es el par de audífonos aquí es la cosa la más importante una cosa que ha pasado con muchos audífonos que las barras aquí son de plásticas entonces no pararon de romperse en PAU buena decisión y pusieron en metal el metal no se va a romper buena idea y por aquí abajo tenemos unos huecos por aquí unos botones los voy a explicar ahorita y hay más volumen uh aquí tenemos un cable tenemos Um, Entonces, ajá, um, aquí está un cable es más para los audífonos aquí está el cargador uh, aquí es una, una de las cosas más importantes les voy a explicar esto aquí es el micrófono para el headset es muy importante ir. si tú quieres que tus amigos te escuchen otra persona, no importa, si tú los quieres que escuchen pones, y aquí es la cosa más importante si tú lo quieres que sea wireless, esto es la USB que conecta a los audífonos, si no lo utilizas no va a ser wireless, Vemos esto, oh y aquí está el manual, ja, ¿por qué no somos un manual? porque yo estoy aquí y les voy a explicar todo. Como pueden ver, eh, como les expliqué, hay las barras de metal que son muy buenas porque en los otros audífonos eh, son de plástico. Entonces se pueden romper mucho. Y es muy bueno para la oreja porque tiene mucho espacio. Y por aquí arriba hay el botón de, de mute. Aquí es para el micrófono que van a tener que conectar y aquí es para si ustedes no les gusta modo wireless ahí van a poder conectar el cable así lo pueden conectar a su computadora, Mac a cualquier consola, se funciona para todo aquí es el cargador y aquí es el botón para prender y apagar y aquí es muy bueno porque eso es el volumen y también en los otros volúmenes es como botones y no es tan preciso. Y hay un punto, sabemos que los botones se van a romper. Y por ahí viene el sistema donde así los, eh, los audífonos no se sobrecalienten. Punto no tan bien que el, el cable de los audífonos están afuera. Estarían mejor si están, eh, si yo estaría conectado a la barra. Eso no es tan bueno. Pero es su decisión. No lo, puedo, eh, no lo puedo romper. Bueno, aquí está para los audífonos. Aquí está la USB. Esto se puede conectar con todas las consolas y también las computadoras, no teléfonos. Pero ahí va la USB. Bueno, aquí es el cargador Como yo les expliqué No hay cubo Pero hay un cargador Aquí es el cable Así no sea wireless Aquí es el cable así sea wired Como ustedes pueden ver Se conecta justo aquí Así Así se conecta Y aquí es el micrófono que yo les estaba hablando. Y ahí se conecta justo aquí. Y aquí es los audífonos. Y esto fue mi recomendación del día. Estos audífonos Empower. Si ustedes quieren esta... Amazon gift card de 20 dólares Ustedes tienen que leer las instrucciones detrás de la carta Son muy simples, es 20 dólares Ustedes lo pueden comprar con cualquiera cosa que ustedes quieran Ahora, buen día a los tips ¿Qué les pareció? Buenísimo, así que ya mismo me voy a comprar esos audífonos que me van a servir para todo los otros hay un hago con nosotros pero bueno esta fue la recomendación del halo tips del día de hoy nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos para estar otro día más en este episodio así que nos vamos a estar viendo mañana con otro tips que yo espero que te guste aquí arriba o aquí abajo te vamos a estar dejando las recomendaciones es el link Directo de compra para que no tengas que apretar más nada, sino pum, pagar y disfrutar de ese producto que tú estás buscando. Así que soy Andrés Moreno con otro a los tips. Nos vemos mañana.